historia que contar luz y una botella se va a arrancar El cigarrillo en mi mano me está quemando Por tanto pensar, una luz entre mi ventana Quiere entrar, el humo de mi cigarro me va a matar Gotas de lluvia en mi ventana Empiezan a bloquear una guitarra a escuchar con sonidos deprimentes en mí y a veces empiezan a formar pensamientos que me hacen llorar dime qué piensas ya no te puedo ver mi cuerpo no se deja de hacer la mente no sabe qué hacer el corazón empieza a detener en mi cuarto no paro de beber mi cabeza no se deja de morir una puta razón en mi vida para que yo ¿Qué? quiero volver a tener. La guitarra se escucha lo no lejos, no deja de llover, no me puedo mover. Creo que corte muy profundo, no hay nada que hacer. Una buena historia que contar, bocaros y una botella se va a acabar. El cigarrillo en mi mano me está quemando. por tanto una luz desde mi ventana Quiere entrar el humo de mi cigarro a matar. Gotas de lluvia en mi ventana Empiezan a tropear. Una guitarra a lo lejos empieza a escuchar con sonidos deprimentes en mí Y a veces empiezan a formar Pensamientos que me hacen llorar Dime qué piensas ya no te puedo ver porque no se deja de hacer la mente no sabe qué hacer el corazón empieza de tener en mi cuarto no paro de beber mi cabeza no se deja de mover una pura razón en mi vida para que yo lo no volver a tener la vida se escucha no dejo no deja de llover. qué gotta